Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Primero díganme si se escucha y si se ve bien, por favor. ¿Qué tal ahí? Por favor. ¿Están, ¿Cómo están? Debe está perdiendo el foco la cámara. Ahí va. Está mucho mejor. Sí, no sé. El, el foco lo hace automático la cámara, así que... Ahí oh, ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal estuvieron? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de. Volvemos al DM Responde y. Eh, tenemos una, una cantidad de anuncios hoy para hacer y algunas cositas para mostrar. Así que vamos a empezar esa parte ahora mismo. Mañana tenemos a Nurem, que es nuestra campaña homebrew de Day de quinta edición. La última vez la parte se quedó en un basurero charlando con la gente que vive ahí, así que seguro va a estar interesante. El viernes tenemos el diferido de Jardín de los Presentes, que es nuestra aventura homebrew de Vampiro la Mascarada de Quinta edición. Eh, que viene viene con una sorpresa este capítulo, así que espero que les guste Los miércoles estamos sacando los memes que ganaron el concurso de memes de nuestro canal de Discord así que eh, hoy les dejamos uno que hizo Electra por Electra sobre Vaquero y Adria ¡Qué grandes! Eh, buenas, buenas, ¿qué tal? Eh, seguimos, seguimos Vamos a participar del de carnaval rolero que está organizando la gente de Concilio del Sur a fin de mes y hay un montonazo más de gente participando Hay un montón de actividades para hacer Les recomiendo que vayan a su servidor de Discord Y a su Instagram de todos lados Y les pregunten cómo participar Porque hay un montón de actividades geniales Y nosotros vamos a estar ahí eh, Compartiendo un poquito con ustedes eh, tu, tu, tu, tu. Seguro vamos a avisar más sobre la fecha De qué se va a tratar Pero bueno eh, Pueden ir informándose ustedes por esos lados ¿Qué más? Tu. Vamos a tener algunos cambios en la programación. Se vienen un par de cosas nuevas, otras que por un tiempo no vamos a hacer más. Eh, pero hay un montón de cosas nuevas que, que te, estamos en, en, en preparando y, y con muchas ganas. Así que eh, tenemos algunas cosas pensadas para diciembre. Y durante enero es nuestro mes de vacaciones. Pero vamos a tratar de seguir presentando material durante ese mes Aunque estemos de vacaciones de stream y de grabar videos Importantísimo eh, tu, tu, tu, tu. La nueva programación va seguro salir a fin de enero, a fin de diciembre, quiero decir Con probablemente todo el material que tengamos pensado de, desde, desde principios de año hasta, no sé meses adelante la semana, la semana que viene tenemos un podcast especial, va a estar divertido Todavía no vamos a, no vamos a decir nada pero va, va a ser una sorpresa, va a estar bien, va a estar bueno. Seguramente contamos algo durante estos días. Eh... Uh... Y el próximo me responde, que es el miércoles 17, también vamos a tener una sorpresa. Eh... Todavía no lo vamos a contar qué es, pero ya lo vamos a hacer, ya, ya... más cerca de la fecha. Eh... Y este es el mes definitivo, es noviembre, en el cual vamos a poder arrancar el stream de creando juegos de rol. Que es lo que quisimos hacer todo el año desde que terminamos. Eh, el de, de Acción de Mundos Pero bueno, este año fue complicado en muchos aspectos <risa> Gracias aún por la suscripción, que grande eh, Pero bueno, como venía diciendo fue complicado Así que vamos a empezar este mes y probablemente en Diciembre sea el, el segundo Vamos a ver Y a todo esto hay algo que nos pasó estos días Y es que nos mandaron nos trajeron una sorpresa acá una de, una de las personas que nos sigue hace mucho tiempo y... y siempre, siempre estuvo acompañándonos y... agradeciendo el, todo el trabajo que hacemos y nos trajo este regalo que yo no lo puedo creer miren lo que es nos imprimió el barco en el cual juegan eh, este es el barco de, de la campaña de D&D de quinta Edición que estamos jugando Se llama Nube Solitaria Tiene estas velas rojas Que se mueven También se le mueve el timón acá abajo Y si miran bien la base No sé si se alcanza a leer, ahí dice Nube Solitaria Que es el nombre del barco Y acá, dice Man Ray, que es el nombre del capitán La verdad que fue una sorpresa que que nos nada nos alegró muchísimo me da, me da mucho miedo romperlo nos alegró muchísimo, nos encanta el barco yo no lo podía creer cuando lo vi, es gigante además es enorme, miren viene tipo el tamaño de mi cabeza y nada, muy muy contento muy agradecido por esto me, me encanta más allá de digamos, de que de que hagamos, hagamos la campaña para el canal, está buenísimo que es mi única mesa de rol ahora y está bueno poder jugar rol pero me alegra mucho que a ustedes también les, les llegue Estoy seguro que al, al, al, a la tripulación también. Así que nada, gracias. Eh, nosotros lo conocemos como Facundo o Botija, si estás viéndonos. Qué grande. Eh, de todas maneras, si ustedes también digamos, miran la partida y la disfrutan, te los agradecemos un montón igual. Eh, es, es muy lindo poder compartir con quien quiere y quiere ver la aventura. Así que nada, estamos sin palabras. Es impresionante esto. Ahora sí, veo un, un par de nombres nuevos, veo un par de, de, de nombres que ya conocidos Gracias por pasar Y vamos a... Uh, pasa con la cámara Ah, a ver si se arregla Espera eh, Ahora sí, si es la primera vez que vienen o por ahí no lo conocen este programa La idea es que me hagan preguntas de juegos de rol Y yo las voy a responder lo mejor que pueda en el orden que me aparezcan Así que no tengan drama, pregunten sin, sin, sin paz Pregunten lo que quieran de rol, de rol O de, de otras cosas también Voy a responder con todo el conocimiento que tengo O si no, buscamos en internet Que es todo el conocimiento que hay <risa> eh, Algo vamos a encontrar Y algún consejo seguro les puedo dar ¿Cómo se me desacomoda la cámara cada dos por tres? ¡Ya <risa> va! ¡Grande, pues! Bueno Alguien, alguno me recomienda que algún canal donde hagan introducción a PBTA. Eh, si no me equivoco, juega mucho PBTA en eh, Escuelita de Rebel y eh, Concilio del Sur. Ahí se juega mucho PBTA, o tal vez me estoy confundiendo yo, pero eh, por ahí son buenos lugares para ir a, a preguntar. La idea de PBTA o Powered by the Apocalypse es son juegos de rol más tirados a la narrativa que a la parte mecánica, como... Eh, como dirías, como un puente hacer de... ¿Vamos Tirás un dado... Oh, quiero hacer esto... Bueno, cuando hagas eso, tiras un dado, le sumas esto, esto y esto, y... Haces X cantidad de daño um, Ahora... A diferencia... En, en PBTA puede ser diferente, eh, Algo así como... Tu personaje está... En, cuando tu personaje está en peligro... Podés hacer alguna de estas cosas Entonces vos tirás Y eh, en, base al en base al resultado tenés un rango de, de, de eh, éxito y fracaso Entonces eh, es más un espectro que un resultado definitivo eh, Mientras más alto tires, por decirlo de algo, mientras más alto tires Mejor va a ser tu éxito Que mientras menos tires Porque si mientras menos tiras simplemente vas a hacer un gran fallo Pero en el medio hay algo que se llama ex éxito parcial o cosas por el estilo. Cada, cada sistema en le, le suele cambiar los nombres. Y al, al estar más tirado a la narrativa, hay cosas que me, menos. menos obvias. Eh, eh, por ejemplo, los puntos de golpe en DD son un concepto muy extraño, porque digamos, si tenés 30 puntos de golpe, ¿qué significa eso a nivel tipo salud? en Power of the Apocalypse se suelen basar en eh, estados de, de estados en general Puede ser de salud, pueden ser mentales, pueden ser emocionales y son cosas que afectan al personaje, no solo te, te, te afectan en la hoja de personaje sino que también te afectan en cómo deberías rolear el personaje si en algún momento tenés el estado, por ejemplo, el estado histérico marcado deberías buscar la manera... de tu personaje entró en ese estado por alguna cosa externa y es como se siente en ese momento y deberías tratar de, de explorar un poco esa parte. <ríe> grande gun. <ríe> Estás persiguiendo, anotan los chips, Qué grande. Así que sí. Y va por ese lado. Es mucho, mucho más narrativo. Eh, hay que estar bien, bien atento a las. A las cosas para hacer Y la verdad es que es un gran sistema Súper divertido De hecho nosotros Probablemente en el que viene Empecemos una campaña de PBTA Que es de Avatar Que es un sistema Basado en Power y Apocalypse Y pertenece a la, al conjunto de PBTA Va a estar buena Me calla ¿Habrá evento para Navidad? <risa> eh, creo que no, te, no, no sé Perdón Sí sé No estoy en libertad de, de decirlo ahora Tal vez hay algo Estamos preparando algo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 Capaz que no, capaz que hay otra, otra salida. Espero espero que lo encuentres. Y espero que estos comentarios sirvan. ¡Que calla. ¿Hay algún sistema de rol donde juguemos como los monstruos? Cuando los monstruos se enfrentan a los personajes. Eh, sí, de hecho... Eh, por ejemplo, no, no hay que ir muy lejos. D&D es... Eh, tiene un montón de razas... Que vos podés considerar monstruosas... Y... Podés pelear contra una party... Eh, hay muchos juegos que sí son... Un poco más estructurados... En este, en este sentido... Sobre todo los juegos más apuntados... Eh, al público infantil... Que te dicen... Bueno... Ustedes son héroes... Los héroes son buenos... Vayan... Eh, esa puede ser una idea... Pero... Por otro lado... Digamos... Nadie, nadie te detiene a hacer los monstruos. Ahí te va a tener. D te da stats, te da cosas para hacer los, los, los monstruos. Por ejemplo, está la raza Minotauro, por decir algo. O el centauro. Eh, ahora salió el hipótido, va el. el GIF, GIF, no, no me acuerdo cómo bien. Y podés ser estas cosas. Eh, la pregunta es, digamos. Va, va un poco más allá, digamos, ¿Qué, qué es lo que querés hacer con monstruos, cómo sería la historia de los monstruos Eso sí está un poco más interesante ¿A, a, a dónde va a dónde ser? Pongamos, ¿no? Hay, hay uno que me acuerdo ahora que hicimos un video Que Es un juego de una sola hoja Que se llama... Eh, la bruja está muerta Que... Eh, los personajes son animalitos Que acompañaban a una bruja Un día vino el cazador y mató a la bruja Y los animalitos quieren venganza del cazador entonces, eh, cada uno del grupo es un animalito, tipo un conejo, un búho, un pato, un oso, qué sé yo, un, un osito Son todos animales chiquitos y tienen que ir a buscar el cazador y encontrar venganza e Ese es uno de los que me acuerdo ahora eh, pero, pero digamos, sí, podéis implementar eso en, en, en otros juegos también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 La única, me, la única que me acuerdo ahora es la de la sanidad, la de la cordura quiero decir Que bueno, que tenés que tirar por debajo de tu cordura actual <risa> Vaquero A mis partes les quiero hacer un mini especial navideño Pero no sé qué historias se podrían hacer con concepto navideño Ya que con Halloween es fácil, terror Pero ¿cuál es el concepto de la navidad? y eh, Está, es una buena pregunta, digamos, cuál, cuál es el, el concepto de la Navidad. Eh, hay como muchas cosas: compartir, eh, generosidad, etc. Entonces, ¿qué es lo que.? Mm, ¿Qué es lo que. lo que vos considerás que debería pasar en Navidad? Muchas historias de Navidad se tratan de eh, gente eh, dando. Llevando cosas a otras personas que no tienen o que tienen menos Generalmente son niños Y eso puede ser una buena idea tipo, eh, Algo como, el grupo tiene que custodiar Una caravana de un mercader que está llevando eh, Cosas, eh, tipo comida, abrigo, juguetes A un pueblo que está muy muy lejos Y, el, y lo vas todo el invierno y esta persona viste de rojo, tiene barba, el, la carreta está tirada por renos en vez de caballos. Y podés jugar por ese lado. Entonces, ellos tienen que salvar la Navidad haciendo que la carreta llegue hasta el lugar. Y tenés un montón de cosas para hacer ahí. Podés poner monstruos, podés poner peligros, eh, ladrones y cosas por el estilo. Podés, podés ir... Es un buen... Es un buen un, buen comienzo para una aventura de Navidad, o, o, había una película de navidad que no me acuerdo cómo se llama muy, muy linda eh, animada Se eh, Trata sobre un hombre que trabaja en el correo y... y encuentra un carpintero que hace juguetes, entonces él entregaba juguetes Eso también puede ser eh, a Tal vez algo así <ríe> Suena lindo, suena una aventura linda, súper rápida Que a todos les va a gustar eh, eh, eh, además, estoy seguro que. Que hay, digamos. Es tipo, Papá Noel debe estar. La hoja de personaje de Papá Noel debe estar. O, o cosas de Navidad deben estar. Por ahí ando, vueltas a quitar. Oh, DJC. Tengo una duda en Tulu. Un personaje es un agente de unidad eh, K9 o K9, eh, que son los policías con, con perros.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 Vaquero. conoces Mutan y R zero tanto videojuego como juego de rol? Y si los conoces, ¿qué opinas de él? ¿Lo has jugado o te llama la atención? Eh, no lo conozco, pero me hicieron llegar el manual por una persona que, que nos lo regaló. Y está ahí pendiente en, en los juegos de rol. ¿Qué vamos a hacer? Pero tengo ganas porque... Lo que pasó este año fue que decidimos eh, es, movernos un poco de D&D. Veníamos haciendo un montón de videos de D&D y nos... Nos dejamos llevar y hicimos un montón de videos de otro juego que estuvo re bueno. Aprendí un montón de sistemas super extraños. Eh, toda la, la, la tirada de videos de juegos de rol de una sola hoja estuvo buenísima, muy muy buena, muchas cosas super extrañas. Eh, y eh, en el medio de todo eso nos regalaron Mutant, eh, Mutant Gear El tema es que. Justo cuando dijimos, bueno, lo, lo, lo ubicamos por acá, dijimos, tu, también tuvimos que tomar la decisión ejecutiva de decir Tenemos que volver a D&D, hay, hay muchas cosas que salieron, entre, que, entre todos los videos que hicimos salieron como dos o tres manuales Que no habíamos cubierto, dijimos, bueno, hay que volver Y ahora estamos empezando a D&D de nuevo, ahora se vienen también un, un par de videos de D&D Y... Um, Mutant Year está, el año que viene seguro vamos a hacer video de esto porque bueno en forma de agradecimiento a la persona que nos regaló el manual eh, Y... porque tengo muchas ganas Muchas, muchas ganas de hacerlo eh, No conozco el juego... el videojuego Lo voy a buscar, a ver de qué se trata, eso seguro Randelberg Traigo una pregunta a raíz de un video que vi hace poco Los dragones pueden presentar albinismo tipo dragón rojo albino Así que es de color blanco, ergo tiene aliento de fuego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 Lu dijo Bueno, no sé si juegan Pokémon Unite, pero... Eh, Fran y Lu... Y hay un par más en el disco nuestro que están re metidos en el Pokémon Unite Y yo cada tanto juego, Bachi también El tema es que hace poco salió un personaje una ardilla gordita Y parece que tiene barba Y tiene una habilidad que se llama Erupto <ríe> Instantáneamente Bachi dijo Este sos vos Luciana dijo, este es idéntico a Levan y, la, y jugué con la rilla y tengo que decir que la, el poder de Erupto es re poderoso Súper poderoso, no se te quiere acercar nada a este Erupto, Así que bueno, ahí está eh, Vaquero PlayStation, Xbox, Nintendo ¿Cuál de las tres es la consola más bonita? La verdad que nunca fui a jugar muchas consolas Nunca tuve eh, gran variedad o cantidad de estas Pero lo que sí, digamos, de las que jugué Nunca jugué Xbox, creo Juego bastante Playstation Pero las que me parecen más lindas Son las de Nintendo Como que Visualmente son bonitas Las otras son cajas Súper tecnológicas Re maravillosas Que hacen de todo Pero las de Nintendo Switch Parece linda la vista Tipo es roja y verde Así que bueno <ríe> Espero que ayude esa respuesta sí, sí vaquero hey, Gracias por el cheer Anonymous cheer <ríe> qué grande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 es la que más te gusta ver adaptada usar en el rol y hay mucha parte hay mucha parte de, de Europa que es, es muy clásica para todo lo que es fantasía no como castillos dragones toda esa parte de Alemania y, y toda esa zona del mundo siempre tuvo estas historias de caballero etcétera y más allá de, de de que me gusta ver adaptado no es muy fácil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 Siempre rinde y siempre los va a sorprender Porque hay cosas sumamente interesantes para ver ahí Nota ¿Te gusta la ambientación egipcia para los juegos de rol? Sí, el desierto tiene un encanto muy muy único en comparación al resto de las cosas Como que la mística del desierto, y sobre todo esa zona, ¿no? Eh, de, de, del mar Mediterráneo, todo ese desierto que se extiende hacia, hacia Asia, desde África Es, es simplemente... Eh, algo muy interesante Sin contar que la película de cuando era chiquito Digna era una de mis películas favoritas Y... Eh, me, me, me acuerdo, siempre me acuerdo las primeras escenas que son el, el cielo azul oscuro Con las estrellas blancas por ahí dando vueltas, pero azul oscuro Y tiñendo todo de, de, de este tono azul de noche las arenas frías, pero de día hace mucho, mucho calor. Um... Uy, uy, eh, ahí va. Pero esta cámara, me... Tengo que sacarle lo que sea que esté haciendo ese foco. Y... Um... Sí, siento que el desierto hay, hay muchas cosas. La inmensidad del desierto también ayuda mucho a la narrativa. Ayuda a, a centrar a los personajes o a, o a hacerlos sentir solos o minúsculos. Eso siempre está bueno. Eh, como perspectiva de las cosas que hay Siempre además puedes tirar un gusano gigante En todos los desiertos de fantasía Siempre hay un gusano gigante que come gente eh, Star Wars, Dune eh, Tremors <risa> Siempre hay algo así eh, Así que sí, la, la egipcia además me gusta mucho Las momias como, como muertos vivientes Son buenísimas Hace poco sacamos, no sé si ya salió El Instagram, pero eh, Sacamos una momia que, que para mí es tipo La última momia que hay en D&D y eh, Toda esa parte está buenísima las, las pirámides O los dungeons están armados Para hacer algo así, así que sí eh, eh, Toda la parte egipcia es muy interesante Para nosotros Fran, hay algún sistema que mezcle ciencia ficción Y fantasía de idea aparte Bien eh, De idea aparte A ver Sí, está Shadowrun Shadowrun Eh hace esto, es... Eh, si vieron la película Bright, hay mucho de, de Shadowrun ahí Que bueno, son razas, tipo elfos, orcos y qué sé yo Que están en un mundo muy muy tecnológico Y pueden ser hackers, pueden ser... Había la clase de guerrero básica me gustaba El nombre es Street Samurai El Samurai Callejero eh, Y tiene esto, hay, hay magia y fantasía Y hay tecnología y cuerpo de la ciencia ficción eh, el otro no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre en este instante, pero... Eh, está por ahí. El nombre va a volver. Ya lo perdí. Eh, Shadowrun es, es genial para esto. Tiene... Tiene de... De todo para hacer. Podés hacer un norco hacker o un enano hacker y ir a atacar a un rascacielos. De todo el rascacielos es un tiroteo hasta llegar arriba y hay alguien con magia. La verdad, recomendadísimo. Vaquero. En los reinos olvidados hay algún motivo? Por el que haya tanto no muerto Por ahí moviéndose Porque en una campaña leí que está plagado Y no sé si me lo tengo que inventar El trasfondo O algún dios hace muchos años Maldijo, maldijo sus tierras O alguna cosa así Si yo sé algo No estoy seguro Si, si hay alguna razón Por la cual haya tantos muertos vivientes eh, Imagino Si sos un mago malo Probablemente digamos La necromancia sea una gran herramienta Y eh, los zombies sean fáciles De regresar conseguir como tropa. Simplemente necesitas gente muerta y podés matarlo con un hechizo, después lo revivir y es dos por uno. Un enemigo menos y un aliado más. <risa> eh, pero no estoy seguro, digamos. Seguramente hay algún evento catastrófico que, eh, tipo una nube super oscura de, de podredumbre te, te, cubrió la tierra, la manchó, ahora es un lugar donde los muertos se levantan. Eh, pero no estoy seguro. ¿Por qué justamente Reinos Olvidados es así? Pero lo bueno es que no es siempre así en todos lo, todo los, los planos oficiales Everron no tiene de esto, Everron es, es tipo mucho más tecnología y otras cosas eh, Lo mismo para los demás No todos se basan tanto en muertos vivientes, eso es importante tener en cuenta Ravnica, está, si bien en Ravnica hay muertos vivientes Es un setting urbano donde hay mucha gente, edificios y cosas por el estilo, así que... Eh, hay variedad pero bueno, el Reino Olvidado Reino Olvidad tiene esto de los muertes bien. Abel, el dormido. Ya que estoy, lanzo una pregunta. ¿Alguna vez jugaste o viste alguna partida donde los personajes no son interpretaciones de personalidades construidas, sino que son los jugadores mismos con poderes e inmersos en un mundo de fantasía donde cada uno es como es? ¿Qué te parece? Sí, eh, de hecho, eh, es algo que. Cada eh, tanto me preguntan y. La, la partida que recuerdo ahora estaban jugando vampiros en un grupo. Yo no estaba jugando ahí. Pero recuerdo que el DM era muy bueno en vampiros. Yo era, era joven en aquel momento. Y era, era todo un grupo de amigos que eh, se hicieron los personajes entre ellos. Tipo, ah, vos tenés animalismo porque te gustan los animales o te interesan los animales. Y vos tenés celeridad porque te la pasás corriendo. Y se armaron entre ellos los personajes así. Y jugaron en el pueblo donde vivía yo... Eh... Y eran todos amigos también en el juego, el tema es que el personaje, de, el DM, desapareció O lo secuestraron o algo por el estilo Y, eh, nada, fue divertido fue, Es una buena forma de romper con todo el, el, el, el constante juego de rol que venimos digamos, interpretando a otra persona Y ellos la pasaron re bien. al parecer fue una campaña súper épica de, bueno, La mejor campaña de rol para ellos probablemente Y se la celebro porque seguramente la pasaron genial eh, yo no me acuerdo haber hecho algo así Tal vez... Tal... Estoy seguro que algo así hicimos, pero bueno, se me fue eh... Está bueno, es divertido, hay, hay que ver cómo llevarlo también, digamos Porque es súper importante eh... Que Por más que estés jugando a un personaje que sea exactamente como vos Las cosas que suceden en el juego no se tienen que extrapolar A la vida real Y... Tiene que seguir siendo un juego para que todos la pasen bien no hay por qué tratar mal a otra persona, simplemente porque estás dentro del juego eh, y que sí, sí, es divertido Si lo prueban avísenme, espero que la pasen genial Cuéntenme qué tal salió y, y Un juego especial para eso creo que es... Eh, Over the Edge Over the Edge es un juego extremadamente extraño Que está ahí arriba, en la caja eh, esa, esa parte blanca es Over the Edge, esta de acá un juego muy extraño, lleno de ficción, fantasía, realismo... Eh, muy, muy raro. Y se presta para todas estas cosas así de, de controversiales. Vaquero. ¿Ves Netflix? Y de ser así, ¿me recomendarías una serie y una película? Eh, series, estoy viendo ahora eh, una en HBO llama Succession, muy buena Se trata sobre eh, El poder y cómo la gente Lo anhela, lo desea Y hace cualquier cosa por obtenerlo Maravillosa serie Y película eh... Película, película La última película que vi que recuerdo así En Netflix creo que era, no me acuerdo si la vi en Netflix Se llama Pig o Cerdo Pig una película de lo más extraña Creo que es la... Eh, si tuviera que poner una sinopsis Es la versión real de John Wick Sigue siendo bastante fantasiosa Pero... Eh, John Wick es extremadamente fantasiosa ¿no? <risa> <Nota>. <risa> Si los eructos le van a entrasen como alianda y de ID, ¿Qué nivel tendrían y cuánto dañarían? <risa> eh, yo creo que que van evolucionando Son como hechizos y si vos a medida que, Mientras más slot gastas más Más efectos tiene o más daño hace eh... Pero no sabría cuánto daño hace <risa> eh... Vaquero, ¿Conocés a mago de nivel 1? Usuario en Instagram, de no ser así te lo recomiendo Adapta cosas de la cultura y mitología Me de id D&D, es genial. Uy, genial Vamos a buscarlo ya mismo porque eh, Me súper interesa Mago de nivel 1. Vamos a buscarlo, a ver. No lo encuentro. No lo encuentro. Bueno, pasame, pasame después del usuario. Pero. Porque ya no, Ahora, tal vez estoy buscándolo mal. Sí, lo estoy buscando mal. Eh, genial, genial que haga cosas así. Adaptaciones de. Me, me gustan mucho las, cuando alguien agarra y dice: Bueno, voy a hacer Spider-Man en DD y vamos a ver qué sale. Son divertidas esas cosas. En algún momento todas tienden más o menos a lo mismo. Eh, pero no, no es culpa de, del sistema en sí, probablemente son los personajes que se eligen. Si, si eligen todos los personajes que vuelan, bueno, todos van a volar, todos van a tener los mismos poderes, super fuerza, etcétera eh, pero son divertidas Algunas son muy, muy geniales Como, bueno hay, hay un monstruo que me gusta mucho Que no sé de dónde salió eh, Que es bien, bien homebrew Es... Eh, es el oso ¿Cómo era? Ande... Oso no muerto con brazos de tiburón Una maravilla ese Una maravilla Es un... Un oso zombie que en, brazo, en vez de brazo tiene dos tiburones. Súper poderoso. Súper divertido. Digamos. Vaquero, ¿has leído las crónicas de Kane? No, pero me suena mucho. Tal vez Bachi eh, me, me dijo algo de esto, pero la verdad no me acuerdo de nada. <ríe> eh, no, no leí. ¿Están buenas? Calle Falso 123. ¿Hay alguno ambientado en América del Sur, Onda, Selva, Brasil o los Andes? Hay... lo que sí conozco son juegos de... Eh, son juegos más pequeños o poco conocidos Por ejemplo, hay uno que hicimos nosotros un video que se llama La Reliquia Que es un juego de una sola hoja, creado por gente acá argentina, de épicas juegos Que se trata sobre un, los granaderos cruzando los Andes, por ejemplo, con San Martín Y se encuentran una persona que les dice algo medio místico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 pero estoy totalmente convencido de que van a seguir saliendo juegos de rol sobre todo creados por gente de acá que van a tener éxito y la van a pegar y eventualmente vamos a tener más manuales con más representación en latinoamericana que sería genial Vaquero, ¿Cuándo fue la última vez que fuiste player en una campaña? Nunca jugué una campaña No siendo de <risa> Nunca estuve en una campaña de principio a fin o de principio hasta el fin de mi personaje o hasta que él se perdió la campaña Así que no <risa>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 Lo, lo más práctico y posible Adix Pues aquí hay una pregunta complicada Como dije, la parte de mis jugadores está vida Y esto me está empezando a desanimar No es que no pueda, sino que siento que volví a perder otro jugador Y siento que es mi culpa, ¿qué me recomendás? Bien eh... Ah, Ahora no me acuerdo de todo esto Mira, si, si te estás desanimando, es importante que le digas al grupo Chicos, tal vez cometimos un error, tal vez cometí yo un error Pero no me está gustando por dónde estamos yendo es lo que estamos lastimando nuestro vínculo en, en pos de jugar rol Y no es lo que queremos hacer El rol debería servir para afianzarlos Y, y tener algo más que, que compartimos Me parece esa charla hay que tenerla en el grupo Y ver, digamos, si realmente... Conviene seguir incluso jugando esa aventura O no A vez Parar un instante Y jugar otra cosa Cambiar el Seguir después la aventura Pero si es lo que Si lo que estás sacando de rol Es que lo estás pasando mal Y estás lastimando al grupo de amigos O, o, o si eso es lo que vos sentís Charlarlo Y a veces es mejor parar y, y sanar las heridas Y charlar en el grupo Y mejorar todo A seguir jugando por inercia eh no vale la pena perder amigos por el rolito. <ríe> ¡Qué grande! Eh, pero mi recomendación es esa: que charles con todos y les digas, chicos, siento que está pasando esto con el rol y, y no es lo que quiero. ¿Qué podemos hacer al respecto? Estas son mis ideas. ¿Qué piensan ustedes? Siempre lleva va una propuesta y preguntarles qué piensan ellos. Eh, para que la responsabilidad sea de todos, digamos. Si vos llevás si un problema y le preguntás, decís, bueno, ¿qué hacemos? Queda en la mano de ellos buscar la solución. Ahora, vos presentás un problema, presentás una posible solución y, una, y, y después le preguntás qué les parece, le estás dando una opción a ellos de poner su propia idea o de considerar la tuya. Entonces, eh, súper importante que vayas a echarle con ellos y consideres realmente, digamos, si, si vale la pena seguir... ...perdiendo gente por esto. Mi recomendación es esa. Charla y buscar la manera de que todos la pasen bien. Espero que se solucione. Es una situación difícil, pero bueno. Espero que, espero que funcione. Nota. Has leído Sotique? Es muy parecido a Lovecraft. Muy bueno. Eh, no, no lo leí. Pero suena re copado. Eh, me gusta el nombre. Ahora mismo estoy leyendo un cómic, que se llama Transmetropolitan, que es un cómic sumamente divertido, super hilarante, extraño, como pocos. Um, que es futurista y sobre un periodista que está muy enojado. Pero lo voy a buscar. Veltali, todo mal. La última vez que jugaste una campaña fue con Lordi, ¿cómo te olvidaste de eso? Con Lordi jugamos una pequeña aventura, no me acuerdo cuántas sesiones fueron, seis creo eh, Y Estuvo divertido, estuvo re divertido Pero eh, fue... Eh, creo que lo que se refiere Luciana es que... Antes de que Lordi empiece con todo esto nos dirigió a... Dardo, ah, ok Bueno igual, antes de que empiece todo Lordi a dirigir eh, nos dirigió a nosotros una pequeña aventura No solo para introducirnos de vampiros Sino que nosotros para conocerlo como DM. Y eso estuvo re bien Y ahora, digamos Tengo un personaje muy secundario En la partida que están jugando ellos Y está bien eh, No estoy jugando una campaña per se No soy un, un personaje recurrente eh, O constante Pero estoy ahí Bueno... Sí, eh, Transmetropolitan, ahí como lo dijo Luciana Muy, muy buen cómic Súper recomendado eh, Es una persona... Es un periodista que está muy enojado en una ciudad del futuro Súper divertido eh, Bueno, creo que parece que no hay más preguntas Genial <risa> Igual tenemos un rato más para charlar eh, Quiero recordarles, quiero mostrarles de nuevo, ahora que hay más gente tal vez eh, Que un amigo de la casa nos regaló, nos imprimió el barco de nuestra aventura de, de ID es simplemente maravilloso, tiene estas velas rojas así Se mueven También se mueve el timón acá abajo Eso está recopado eh, y también nos hizo el... El cosa para apoyar. Ya Una locura. Ahí veo. tú te, Hay un juego post apocalíptico. Sí, eh, ya te digo. Hay un... El barco se llama Nube Solitaria Hay un juego que se llama Apocalypse World Que es un bueno mundo post apocalíptico Pero hace poco me acuerdo de ver algunos españoles que estaban sacando un juego eh, Que bueno, lo bueno es ese juego es que va a estar en español, ¿no? Eh, después hay otro que tiene un nombre re extraño que se llama Mork Borg Que es un juego europeo de, de Europa del Norte Que... Eh, es un juego apocalíptico, pero... Eh, no, no es robota. Eh, Morkborg es un juego apocalíptico, pero el tema es el dead metal. Es, está lleno de, de violencia y de tipo eh, esqueletos gritando y... Eh, diferentes tipos de violencia en general. Morkborg... Tal vez no suena así porque creo que la, la, o alguna de las O tiene una diéresis eh, Pero... va por ahí Robota, no, se, no estoy de todo seguro si es apocalíptico eh, Estoy seguro que eso bastante sé, es sobre unos robots y, y que tienen que explorar un poco el, el, el mundo todo este que están encontrando y a ellos mismos Todavía no tuve la oportunidad de leerlo, eh, ya lo voy a hacer pero bueno, dentro de lo Apocalipsis están esta apocalypse World como, como su nombre lo indica Y este Mork World que a mí me llama mucho la atención, quiero saber de qué se trata eh, Porque el manual está buenísimo, a mí, a mí me gusta ese tipo de arte así, bien grotesco eh, Y bien... bien... visceral Hay otra pregunta ¿Cómo funciona el conjuro salto? Si yo camino los 10 pies mínimos que me pide para saltar Y uso el conjuro Estaría saltando 60 pies no. Vamos a leer salto Vamos a leer el conjuro salto Este es uno de los De los conjuros que más divertido de todos Eh, eso es todo lo que hay que hacer. Eh, dice, tocas a una criatura, el sal, la distancia de salto de la criatura se triplica. Ahora, tenemos que leer las reglas de salto. Las reglas de salto son muy muy simples, dependen de eh, nuestra fuerza. Tenemos dos tipos de salto, que es el largo y el alto. Eh, lo, lo del movimiento es... Lo, lo de moverse 10 pies no es para el hechizo es para la regla de saltar que tenés que moverte, tipo tomar carrerita se llama acá ver, tipo te mueves un poquito y después haces el salto, bien eh, si haces el salto largo eh Ajá, ajá, ajá. El salto largo dice... ¿Por qué no dice cuánto puede saltar? Bueno. En sí, eh... Vamos a leer la parte bien de la regla del salto. Porque... El hechizo es bien simple Ya lo sabemos Pero ahora No me acuerdo cuánto podía saltar Era algo tipo Ah, eso era Igual a tu puntuación de fuerza Bueno, ahí está Si... Si... si... Usas el hechizo salto y intentas el salto largo, te moves el triple, hasta el triple de tu, de tu de tu puntuación de fuerza. ¿Esa era la pregunta? Sí, hace hace exactamente eso. Te moverías esa distancia. Ahora el salto alto es 3 eh, pies más tu bonificador de fuerza y el hechizo te triplicaría eso. También tenés que moverte. Te de pies, ¿no? Addicts. Agregando una pregunta más. Grande <ríe> un. Uy, está calzando nota. Eh, mis, otros jugo mis otros nuevos jugadores con otra crónica decidieron empezar en el mismo lugar. Y están en el mismo mundo. Todo bueno. Pero ya ocurrió un evento importante con personajes canon y así. ¿Cómo me recomiendas que a los nuevos los haga partícipe de este evento? Porque ellos dijeron que queremos empezar un poco antes que se sus Bien, o sea ellos van, vos tenés el mundo, que ya pasó por ejemplo, vamos a decir un evento, el año nuevo El año nuevo ha sucedido Y los jugadores, los, el segundo grupo empezó y dijeron que querían empezar antes del año nuevo Mi recomendación es que empiecen en otra parte del mundo Y que eh, cuando lleguen al momento de que se encuentre el evento, ellos lo vean simplemente desde otro ángulo o, o que les lleguen noticias de ese evento En la otra parte en la que están Ahora, si van a participar de ese evento Tal, tal vez podrías usar cinemáticas para describir Lo que ya hizo el otro grupo Y que ellos interactúen de alguna manera Haciendo cosas alrededor Si no querés irrumpir ese evento Que ya hicieron nosotros eh... Pero no, no, no hace falta, digamos, complicarla mucho más. Eh, mantener el evento. Si imagino que vos querés es mantener el evento lo más eh, eh, estático posible. Digamos. Es algo que ya hicieron los otros jugadores, ya se quedó así. Ahora, si ellos quieren. ¡Ey! <risa> ¡Qué grande! Se si vos querés. Eh... Si vos querés que ellos pasen por el evento, no hace falta que estén en el mismo lugar. Simplemente pueden escuchar noticias de alrededor. O de. O de... Eh, cosas para eh, Para relacionarse con el evento. Como gente que estuvo en el lugar. Gente que vio cómo los otros peleaban. Eh, gente que cuen, can, canta historias sobre esta persona y ese momento. Eh, esa es la idea. Boom. Cyberpunk 2020 lo jugaste. 2020, sabes que me. Con Cyberpunk, estoy seguro alguno de los viejos jugué. Creo que es 2020, ¿verdad? ¿eh? Porque los nombres de Cyberpunk me confunden Sí, este lo jugué eh, en el pasado Gran juego, muy divertido El Sistema de, de combate, estaba genial El de dispararse, ¡piu! estaba genial um, Me los confundo los nombres Porque este es 2020 y salió hace un montón. Salió en el 98 El 2077 salió hace, hace poquito Eh... Um, pero sí, eh, Cyberpunk, un juegazo, si lo, si lo pueden jugar, hay de todo para hacer. Eh, este era el otro juego que mezclaba. Estaba pensando qué juego mezcla fantasía con ciencia ficción. Estaba Shadowrun y este era el otro juego muy similar, pero Cyberpunk no es tan. tan lo que es fantasía medieval. Es súper fantástico porque de repente tenés gente con plantes cibernéticos que pueden hacer cosas que los animales hacen. ¿eh? Eh, pero es todo relacionado con la tecnología, no es, no es tanto. No hay magia, eso me refiero. Eh, Adria, ¿cuál es el conjuro más divertido y por qué es grasa? Eh, <risa> ¿Por qué es grasa? No, no sé. Eh, ¿Cuál es el conjuro más divertido? Ay, no sé. Gracias, gracias, muy bueno. A mí me gusta. Ay, no, ahora no sé. <risa> eh, no sabría. ¿Cuál es conjuro que más me gusta? Ahora tengo que buscar hechizos y ver cuál es el que más me gusta. Porque sé, que, sé, sé cuáles son los que más más cool me parecen. Los más dañinos, eso seguro. Son sobre todo los fáciles. Eh. Bueno, hay uno que... Este es bien, bien, bien tonto, que se llama Poison Spray Y yo imagino a... Al jugador tirando tipo... Tipo Raid... tirándole veneno en la cara a los jugadores eh, Porque se llama, llama Sprite nomás Sí, sí, sí Cosas así, los que me no... gustan No, no me acuerdo, no me acuerdo De verdad Eh... No me acuerdo todos los hechizos Pero, que, pero gracias es excelente Al generar un... También son estos tipos de hechizos para mí Los que generan un área de efecto Que es igual para todos Tipo, acá acá, acá va a haber desastres Me acuerdo, por ejemplo eh, el, el cambiar gravedad Ese es sumamente brutal Es un hechizo re poderoso Porque en, en un lugar donde estás Cambias eh, la gravedad De repente tipo te caes hacia arriba eh... Grande luz, regalando suscripciones eh... y, y a pesar, digamos, de que sube por es divertido Porque de repente cambia toda la escena Gracias eh... Vaquero, ¿hay noticias nuevas sobre el guayote de Tulu? Todavía, todavía no eh... La verdad que bueno, parte de los anuncios fueron que este año fue un gran desafío para mucha, mucha gente Nosotros obviamente no fuimos la excepción Y se nos complicaron hacer muchas cosas Pero eh, siempre queremos apuntar a tener eventos Y bueno, tal vez ahora estamos apuntando más a Navidad Y el año que viene eh, tal vez hagamos algo así Este, este año en Halloween Saludos, ah, salud, otra suscripción Este año en Halloween eh, tuvimos la oportunidad de participar de una partida con Luciana en stream de Pifia hoy estuvo re divertida pude jugar un monje de la, de la piedad curando así a la gente con y golpes re divertido eh, pero ¿sí qué tengo que <risa> eh, pero por ahora por ahora del guayote Guasón de tu luna. no veo ningún tren. Bien. No sé si hay otra pregunta ahí. Creo que sí. Eh, creo que la producción se distrajo con el tren. A ver dónde... Ya... Dónde... Acá... Estoy buscando preguntas, ¿eh? Bueno, Frank, si te gusta Cyberpunk pero no tiene magia Buscate Shadowrun, que tiene magia Y tiene todo lo de Cyberpunk Johnny, ¿Va a volver la partida de Alicia en el país de las pesadillas? Creo que no, todavía no lo sabemos eh, Probablemente vamos a empezar otro libro Juego así de... Eh, ¿Cómo se llama? De los de Deide Que... Eh, estaban buenos eh, eh, Esos eran... Muy, muy malos en comparación Alicia En Alicia perdí el combate Y me ganó un monstruo Re poderoso En los de ID Simplemente el D me dijo Ahora vos perdés Así que probablemente juguemos un poco de esos eh... Pero Alicia todavía no sé Porque es muy reciente Perdimos muy rápido también en Alicia uh... Pun ¿Qué libros recomendás para inspirarte en crear una campaña? Que no sean el Señor de los Anillos, ese es muy clásico. Bien, acá por ahí tal vez Luciana y Bachi tengan un poco más de, de información al respecto. Eh, pero un, un libro que me llamó mucho la atención, que tiene una, una gran cantidad de... de... Eh, building, es eh, la saga del de Asesino de Reyes. Bien, muy lindo. Además el escritor fue a DD. Y yo no estoy leyendo así, tipo, sagas. Bueno, por ahí, Luciana y Bachi, si me dan la mano en esta parte. Se los agradezco. Yo por ahí puedo decirte más dibujitos. Eh, la Casa de la casa Hugo, excelente dibujito para hacer una campaña. Eh... Ahora, ahora empezamos a ver Amphibia, muy interesante. El de Infinity Train también... Bueno, uy, rompí algo. <ríe> eh, no me acuerdo qué más. Uy, estoy re distraído hoy. No sé qué me pasa. Voy a seguir, pero voy a volver a esta pregunta. Luciana de Bachi Manager. Área.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 disciplina sumamente útil pero son los raros para mí son los raros nota cuánto tiempo pasa max pintándose la cara para vampiro una hora dos horas dos días se toma bastante se toma bastante max porque bueno él es el que más maquillaje tiene no eh, pero no no sé cuánto tal vez una hora tal vez se toma una hora eh... Porque además no es solo ponerse maquillaje, cuando termina la sesión se lo tiene que sacar Porque bueno, el otro día tiene que seguir su vida, ¿no? Y... Um, eh, es, la verdad que es algo genial que hace porque le da un, al personaje un aspecto un poco un, muy, muy interesante eh, Así como todos los demás, ¿no? Porque Luciana se pone el vestido y el coso es en la cabeza Le da a en, Henrietta un... Profundidad recopada y Bachi con todo lo que hace Luca también con su carito, su chaleco, como que los personajes vampiros son súper únicos. Eso está genial. Pero sí, Maxi es probablemente el que más tiempo pasa preparándose. Eh, porque además de vestirse, eh, eh, como, como se preparan todos con la ropa, él se tiene que pintar la cara de blanco, pintar los ojos de negro. Eh, como que se pone también los, los contactos, que son muy bien. yo creo que una hora al menos. Eh. Adix, otra pregunta. Uno de los nuevos está en la crónica de los viejos. Obvio que hay otro personaje. La pregunta es: ¿qué me recomendarías para un jugador con un infiltrado? No quiero que se sienta que soy mejor con unos ni con los otros. No hagas nada. No hagas nada que no harías en ninguna de las otras dos mesas. Os dirigí como lo harías vos. No, no pongas ningún tipo de beneficio al estar en una mesa de estar con otro. Simplemente dirigí, vos estás ahí para jugar. En cuanto a la información que recibe un personaje que recibe el otro, va a depender de la historia que juegue cada grupo. Pero no trate, vos no, no empieces separando los dos porque se van a separar ellos y tal vez alguien de alguna manera se ofenda o algo por el estilo. Así que ignora todo eso, ignóralo y dirigí como lo dirigirías vos sin, sin problemas. Así que dale tranquilo. Vaquero, esa bolsa grande que hay atrás, ¿qué tiene dentro? <risa> Esto es un puff. Eh, eh, es un sillón de. Um, es una bolsa grande de bolitas de trigo por chiquitas que te puedes tirar y se acomoda ahí. Eh, tiene el mapa de Tierra Media. Adentro hay trigo por nomás, por ahora. Por ahora. Vaquero, ¿vamos a ver más directos de Lu construyendo Minecraft? ¿O se vendrán directos sueltos donde Bachi y Max y hagan algo o simplemente hablen con nosotros? ¿Va a haber cosas que estamos preparando? Eso seguro. ¿Eso seguro, seguro. Eh, porque no, estuvimos hablando digamos de que, de que otras cosas podemos hacer todas eh, relacionadas siempre con, con lo que sería el corazón del canal que son los juegos de rol y demás y surgieron ideas copadas así que no pudo arreglar nada porque digamos hay cosas que están en producción hay cosas que están en planeamiento a nosotros nos, to nos toma mucho organizar algo eh, no por una cuestión de que, es, de que tal vez somos vagos Tal vez sí Pero lo cierto es que ponemos mucho énfasis en toda la primera parte Que es investigación y desarrollo Una vez que, que nos sentimos cómodos que superamos esa parte Vamos a la ejecución Y... Eh, de ahí hay que seguir Así que sí Por ahora hay muchas cosas que están en proceso de Los primeros procesos Investigación, desarrollo, planeamiento y todo eso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 Si no me equivoco, están todas relacionadas con la maldición del helicántropo. Dándonos a entender que removiendo la maldición tal vez removes la helicantropía. Ahora... Déjame ver un segundo. Hmm.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 eh, déjame buscar algo. De ser divertido trabajar en TID y que digan, bueno, estamos en reglas para la lecantropía y tu trabajo se consta en ir a leer libros de Hombre Lobo, ver películas de Hombre Lobo, serie, eh, todo lo que puede hacer de Hombre Lobo para. Para crear las reglas. Bien. La respuesta que nos da eh, uno de los diseñadores de, de ID es que pueden usar las los stats y las habilidades del manual de monstruos de Ahora Claro, vamos a ver. Paquero, no manches. Nos das una muestra tirándote del cojín gigante. Eh, después. <risa> Nota. Se viene tintazo de barba para el 22. Yo voto por verde. <risa> para el 22. Eh, tal vez. Tal vez no. No lo sabemos todavía. Eh, ah, no, no. No creo poder hacerlo porque... Eh, estoy haciendo... Yo tengo la piel muy mala. <risa> y tengo mucho acné. Y ahora estoy tratándome el acné. Así que... Al estar muy sensible la piel, no puedo, digamos Más en la cara todavía No quiero, no quiero interrumpir El tratamiento que debería funcionar Así que eh, no, no viene tinto, Barba pintada durante mucho tiempo Escusas, excusas Vaquero ¿Has pensado en hacer pocas de literatura de rol Donde Bach y Lu estén convitadas y hablen de libros Inspiran y se inspiran en el rol? Yo lo pensé Un par de veces, yo estoy seguro Pero son cosas que ya no dependen de mí eh, me gusta la idea, me gusta la idea. Hay que ver, digamos, qué es lo que quieren hacer ellas. Eh, por mí, de una. Por mí suena genial. Eh, suena también, digamos, algo en lo que yo simplemente tengo que estar de productor. Y listo. Eh, Fran, por allá hay mosquitos. Están re hijos del mal acá. Eh, sí, acá hay mosquitos en Rosario. Estamos al lado del río, así que hay eh, inevitablemente mosquitos Lo cual es algo terrible en el verano eh, Que se evita simplemente no saliendo a la calle <ríe> eh, O no estando cerca del de río Pero, por alguna razón, a mí no me pican los mosquitos <ríe> Siento que el, el, las veces... Eh, al lado del río para nada está Rosario yo siento que si un mosquito me pica a mí es porque tipo sabe que soy la última opción No... No... no me pican, la verdad es que no, no, Vienen los mosquitos y atacan a las personas alrededor mío y a mí me ignoran Lo cual está bueno Eh... Suena bien <ríe> Adix última pregunta Como dije, con el grupo de jugadores viejos, ya tenía todo planeado Y así pero con todo lo que está pasando, y ese sentimiento de que voy perdiendo a los jugadores ¿Crees que sería correcto pasar a lo que tenía armado para los viejos a los jugadores hacia los nuevos? Bien Suena, suena todo un, un poco complejo, pero no, no lo es para nada Vos preparaste... Eh, preparaste material para las dos mesas Y una como que se está apagando Y la otra sigue si está en el mismo mundo, no hay ninguna razón para perder el material. Si vos querés que se suceda, sigue adelante con él, lo tuyo. Y después, digamos, ves cómo lo acomodás para los jugadores nuevos. Ahora, si esta, si la, una de las dos mesas se apaga completamente, sí, agarra todo el material ese que estabas ahí y tráelo para esta mesa y usalo igual, porque vos lo preparaste y lo trabajaste. Pero bueno, de nuevo, fíjate cómo van avanzando las mesas. Espero que se mantengan las dos, o por lo menos que la que se mantenga la gente copada y la pase bien. Carlos, hey, ¿cómo está Carlos? Tanto tiempo. Estaba viendo sistema de experiencia en Day Day, quinta edición, donde para subir el nivel llegas a 100 puntos de experiencia, que según salió un arte de arcana. ¿Sabes cuál es ese? Un arte de arcana. No, no me acuerdo.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 Creo. Pero bueno, acá hay, acá hay uno. Yo puse. Esto es lo que. lo que puse en Google y es lo primero que salió. Bueno, parece que esa la última pregunta que podemos ir cerrando el stream acá. Eh, muchas gracias a todos por pasar, la verdad, estuvo genial. Eh, un montón de preguntas copadas, un montón de gente interactuando. Y mmm, nada, gracias por todas las, las suscripciones que hubo Y todos los followers que se sumaron Muy copado y todos los cheers eso, La guerra de cheers ahí estaba genial Justo Carlos, sí, ya sé eh, Llegaste para el final Pero bueno, por lo menos estuviste un ratito eh, Espero que les hayan servido las respuestas Tengo que decirles que a mí me sirve mucho todo esto también Yo aprendo muchísimo eh, intentando generar respuestas sobre todo coherentes Oiga, Goom pasó por 50 puntos de nota Qué grande eh, gracias. gracias, gracias A ver, para la producción me está diciendo algo <risa> uh, Bueno, gracias, gracias por pasar Espero que estén estén atentos a todo lo que se viene en la taberna y, y les guste tanto como a nosotros